Hola, ¿cómo están? En este video me gustaría explicar eh, cuál es el proceso para revisar los estados de envío de los documentos que ustedes envían en impuestos impuestos internos y poder saber si esos documentos fueron o no fueron aceptados en el fondo. Ya. La opción más eh, obvia, por así decirlo, o la más eh, rápida para ver un documento sería ir a documento emitido y simplemente abrir un documento que tengamos. Ya. En este caso, al abrir el documento, tenemos acá en la sección derecha este recuadro celeste que nos muestra el track ID del documento que es el número en el fondo que identifica el envío de impuestos internos y tenemos su estado, ya, obviamente acá tenemos dos opciones para consultar el estado una es haciendo clic en este botón actualizar estado ese botón lo que hace es que se conecta al correo electrónico que tengamos configurado y revisa si es que en el correo hay algún correo de impuesto interno con la respuesta el problema de ese correo es que muchas veces se demora ¿ya? Y, y es lento y obviamente no sirve si es la persona enfrente y necesita entregar el documento a, a, de, de manera inmediata. ¿ya? Entonces, como alternativa a ese correo, lo que pueden hacer es usar este link que está acá abajo que es ver estado de envío en el SII. Y eso es lo que va a abrir, es una ventana que me va a abrir la página de impuesto interno directamente. Ya. y esta que están viendo es la página de impuestos internos y aquí se puede ver que el documento está informado y que además está aceptado entonces si el correo todavía no le llega una forma de ver el estado del envío de esta forma ya. y ojo que esta opción de ver estado de envío está en todas las partes donde tenemos eh, envío de documento y tenemos track ID o sea por ejemplo si nosotros nos fuéramos a el libro de ventas y abrimos un libro de ventas y hacemos clic en ver estado vamos a ver que también nos abre la página de Puesto interno y también nos muestra el estado, pero en este caso del libro. Y entonces esa es una forma de no tener que esperar a que nos llegue el correo de impuestos internos para saber si es que el documento fue o no fue aceptado. Otra forma de hacer esto y de hecho de manera permanente es modificar la configuración de la empresa. Ya pueden ir a modificar empresa a la pestaña de facturación. Y si bajan acá en las opciones, pueden ver que hay una opción que dice estado de TE y sale. ¿Cómo se quiere consultar? ¿Si usando el correo electrónico o usando los servicios web? Nosotros en general no recomendamos cambiar esta opción, recomendamos dejarla siempre en correo electrónico ya que a pesar de que es más lento, tiene la ventaja de que en caso de exista algún problema les va a permitir conocer detalles de cuáles fueron esos problemas ¿ya? versus la opción de servicio web que si viene más rápida no me va a entregar esos detalles ¿ya? Entonces, la recomendación de nosotros es dejarla configurada para que siempre se consulte el estado a través del correo electrónico y en el caso de que necesite una respuesta un poco más rápido utilizar el enlace que acabamos de ver que abre la página de impuestos impuesto ¿ya? entonces esa es la forma en que debemos consultar los estados ahora, esa es la opción de consultarlo uno a uno pero qué pasa por ejemplo si tuve, tenemos muchos documentos que no sabemos el estado o queremos realizarse que los documentos de cierto periodo de estado no están aceptados bueno, lo más fácil es utilizar este gráfico que está acá abajo este gráfico por defecto nos va a mostrar el estado de los documentos que se encuentran emitidos dentro del periodo, en este caso estamos trabajando con eh, octubre de 2016, por lo tanto los documentos que aparecen acá, estos 5 más 3, o sea estos 8 documentos son los que tienen que ver con, o mejor dicho que fueron emitidos en octubre, ¿ya? acá se nos muestra que hay 5 documentos que están con el envío procesado, o sea que están aceptados, y 3 documentos que están con estado nul, eso significa que hay 3 documentos que el estado todavía no ha sido determinado entonces nosotros acá por ejemplo podemos ir a ver los detalles de este periodo que es desde el 1 de octubre hasta el 19 de octubre que es el día de hoy y aquí podemos ver nuevamente que hay 5 y 3 documentos entonces si quisiéramos saber oh, cuáles son esos 3 documentos que no están conectados hacemos clic en la lupa y ahí nos lleva directamente a el listado de los documentos donde obviamente desde ahí podemos ir a la página del documento y eventualmente consultar su estado, ya sea directamente en la página de impuestos internos o eventualmente si el documento eh, ya tuviese la respuesta a través del correo electrónico podemos hacer clic en actualizar estado en este caso el documento tenía respuesta en el correo electrónico y podemos ver que el documento está aceptado si cerramos nuevamente acá y a consultar los documentos vemos que ahora solamente hay dos porque acabamos de consultar el estado ¿Ya? pero ¿qué pasa? Si, por ejemplo, nosotros queremos consultar el estado de documento en otro periodo, bueno, es bastante simple, simplemente debemos ir a, al módulo de facturación, a los informes, y dentro de los informes nos dirigimos al estado de los DT emitidos, y aquí seleccionamos el periodo que nos interesa. Entonces, supongamos que queremos consultar los documentos desde el año pasado, el primero de agosto del 2015, hasta ahora, ahí tenemos todo el estado de todos los documentos que hemos emitido en envieses de certificación. En donde podemos ver que en este caso, por ejemplo, hay... Eh, 12 documentos que están en estado rechazados y lo mismo que hicimos antes, o sea, podemos entrar a la lupa y podemos ver el estado eh, de esos documentos ¿Ya? entonces, esta es un informe y un reporte eh, junto con el gráfico que nos va a permitir fácilmente encontrar todos aquellos documentos que tienen cierto estado ¿Ya? Y, y obviamente la idea de esto es que si encuentran documentos que estén en estado rechazado los corrijan, ya que no pueden tener documentos emitidos que están rechazados, eso es un problema entonces, a través de esta herramienta se les facilita mucho ese trabajo. Bueno, esas son las formas eh, que tienen para poder consultar los estados de los eh, documentos emitidos, enviados a en puestos internos, específicamente documentos emitidos, y además poder eh, buscar de manera masiva el estado de dichos documentos para verificar si es que tenemos algún problema en alguno de ellos. Como siempre, cualquier consulta la pueden dejar en los comentarios o a través del correo electrónico libre de te sasco .cl. Que estén muy bien. Chao.